¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien de todo y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y hoy quiero platicarles acerca del de reloj Seiko, su historia y su evolución. Seiko es una de las mejores maquinarias para marcar el tiempo que se han desarrollado a lo largo de la historia, es una de las mejores marcas que existen en el mercado, es un reloj sin errores y sin fallas. A ver qué les parece la historia. Las firmas de relojería japonesas son legendarias por su historia, diseño, calidad y buenos precios. Así que siempre es bueno conocer las propuestas de estas marcas, ya que nos ofrecen innovación y vanguardia. El día de hoy vamos a hablarte de una de las marcas más legendarias de la relojería. Hoy conoceremos la historia de Seiko. Relojes Seiko, herencia de calidad. El lema del fundador de la compañía relojera, Quintaro Hattori, comienza con fuerza y confianza, siempre un paso por delante del resto. Una historia de tradición en la búsqueda de la precisión, practicidad y belleza por más de un siglo. Todo comenzó en 1881, cuando un joven empresario de 22 años, Quintaro Hattori, abrió su tienda de venta y reparación de relojes en el centro de Tokio. Doce años después, en 1892, Hattori compró una fábrica en desuso en Tokio y fundó allí la fábrica Seikosha, que significa Casa de Mano de Obra Exquisita. Allí produce los relojes de pared. El éxito de los relojes de pared aumentó y el fundador amplió su negocio, Siendo en 1895 cuando crea su primer reloj de bolsillo, el Time Keeper, avance vital para el futuro de la fábrica. Los avances no se detuvieron, pues en 1913 Hattori hace el primer reloj de pulsera en Japón, reloj que llamó el Laurel. En 1924 se produjo el primer reloj en llevar el nombre de Seiko presentándose como marca ante el mundo por primera vez. Posteriormente se convertiría en sinónimo de precisión y refinamiento. En 1929, el reloj de bolsillo de Seiko es declarado como el reloj ferroviario oficial de ferrocarriles nacionales japoneses, por la precisión que estos poseen. La innovación no dejó la marca, ya que en 1956, Seiko creó el Daya un dispositivo que absorbe el impacto y la fricción en el pivote del volante regulador. En 1959, con su primer reloj automático, innovaron con el sistema llamado Palanca Mágica, un mecanismo automático que utiliza el sencillo sistema de palanca en forma de garra para transmitir la potencia del peso oscilante en ambas direcciones. El sistema dominó el mercado mundial. En 1960, Seiko lanza su pieza más distintiva, Grand Seiko, el cual fue su mayor logro en excelencia en relojería mecánica y en precisión, legibilidad y durabilidad que cualquier otro reloj. Seiko presenta en 1969 el primer reloj de cuarzo del mundo, Seiko Quartz Astron, el cual fue 100 veces más preciso que cualquier otro. En 1975, creó el primer reloj de buceo profesional del mundo con caja de titanio, utilizado a 600 metros de profundidad. 11 años después, el reloj tendría capacidad de alcanzar 1.000 metros de profundidad, pero con caja de cerámica. En 1988, Seiko presenta el primer reloj con sistema de generación automática, denominada KINETIC ya que convertía el movimiento del usuario en electricidad, accionando el movimiento del cuarzo. 1999 presentan la tecnología llamada Spring Drive, mecanismo de lujo accionado por un resorte con la precisión de un cuarzo. En el 2013 cumplen el centésimo aniversario de la compañía. Esta es la historia de Seiko. Como pueden ver, una marca muy importante para los amantes de los relojes. Si te gustó este video, compártelo, para que más personas disfruten de la cultura del reloj. Si quieres más contenido, búscanos en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por su atención, y si pueden, si ya tienen un Seiko, cuídenlo. Y si no lo tienen, si pueden, adquieran uno, porque no se van a arrepentir de ello. Muchísimas gracias por su atención, y les pido que nos hagan favor de buscarnos, para vernos en la próxima. Muchas gracias.